En el año 2004 se retiró del mercado un medicamento, Biox, un simple analgésico, porque se sospechó que podría tener efectos secundarios importantes y provocar incluso la muerte. Claro, muchos familiares de personas que habían fallecido y que habían tomado el medicamento demandaron a la farmacéutica Merck. El primer juicio se celebró en Texas, en Estados Unidos, en el año 2005 y terminó con una indemnización por parte de la farmacéutica a la viuda de un fallecido de 253 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver esto con las presentaciones? Bueno, pues se contó en ese momento que el abogado de la demandante, Mark Lanier, que ves aquí en esta imagen, hizo unas intervenciones brillantes. En particular, hizo una introducción, una presentación en el inicio del juicio muy eficaz, que influyó notablemente en el resultado, y la hizo con PowerPoint, que no era nada habitual en aquella época en el mundo de la justicia. Te voy a leer literalmente lo que contó un periódico de aquel juicio. Marc Lanier habló durante casi tres horas, con solo un pequeño descanso, sin notas, en un lenguaje gloriosamente simple apoyando cada argumento con diapositivas muy imaginativas, sencillas y fáciles de entender. Por el contrario, el abogado de la farmacéutica leyó toda la presentación, usando diapositivas con extractos de documentos llenos de jerga médica. El jurado tuvo que elegir entre una historia simple, fácil de creer, conmovedora, llena de carga emocional o unos datos oscuros y soporíferos. Bueno, pues esta presentación la hizo con ayuda de un consultor que se llama Chris Atkinson, experto en presentaciones, siguiendo al pie de la letra un método de planificación que era publicado en varios libros y que se llama algo así como Más allá de las viñetas, Beyond Ballet Points o método BBP, que es lo que te voy a contar ahora brevemente. Es un método tipo receta, está muy bien porque no hay que pensar mucho. Consiste básicamente en rellenar una plantilla. Una plantilla con unas casillas pensando ciertas cosas y a partir de esa plantilla vamos a obtener una presentación con una estructura eficaz y con unas diapositivas eficaces. Es una, es una técnica, un método de planificación que está centrado fundamentalmente en la estructura y en las diapositivas y es perfecto, es muy adecuado cuando el propósito es persuadir una acción comercial cuando se trata de vender nuestros productos o de que contraten nuestros servicios. Curiosamente, Chris Atkinson empieza hablando de historias. Dice que tenemos que comenzar esa presentación con una historia. Pero no te asustes porque no hace falta hacer un guión tipo Hollywood. Una historia muy sencilla, con cinco pasos, vale para la gran mayoría de presentaciones. Esta historia tiene que tener los siguientes elementos. Primero, el contexto. Tenemos que poner en contexto la presentación. Decir cómo son las cosas en general, cómo es el mundo, cómo están las cosas. Luego lo vamos a ver con ejemplos que yo creo que se entiende mucho mejor. Luego viene el papel de la audiencia. ¿Qué pinta la audiencia que te está escuchando en todo esto? Si no tienen nada que ver, es mejor no hacer la presentación. Pues tenemos que incluirlo en la historia, ser explícitos en el papel de la audiencia. Luego viene el punto A. Es el punto de partida. Es decir, ¿cómo está la audiencia antes de la presentación? Tienen que tener un problema, un reto. Que la presentación tiene que ayudar a solucionar, si no, no vale de nada. Bueno, pues ¿cuál es ese problema para la audiencia? Ese es el punto A. El punto B es el destino. ¿Dónde queremos que llegue la audiencia después de nuestra presentación? ¿Cómo se va a solucionar el problema? Bueno, pues el último punto de la historia, que es el más importante, es la llamada a la acción. Es decir, ¿qué les vamos a pedir a la audiencia que hagan o que piensen? Si es una venta, tenemos que terminar diciendo algo así como compra nuestro producto. Esa es la llamada a la acción. ¿Qué les estamos pidiendo? Vamos a ver ejemplos. El primero está sacado literalmente de la presentación del abogado Marlanier que os conté antes, de ese juicio Bios. En este caso, ¿cuál es el propósito para ese abogado? Convencer al jurado, persuadir de que la culpable es la farmacéutica. ¿Cuál es la audiencia? El jurado es a los que se dirige el abogado cuando interviene vamos con los cinco puntos de la historia primero el contexto Robert Ernst está muerto esa persona ha fallecido por eso estamos todos allí en el juicio cuál es el papel de la audiencia del jurado el jurado tiene que analizar las pruebas para llegar a un veredicto está claro que tienen un papel en todo ello cuál es el punto de partida no está claro quién es el culpable por supuesto ¿Cuál es el punto al que queremos que llegue el jurado? La audiencia. A hacer justicia, a hacer justicia declarando culpable a la farmacéutica. ¿Y cuál puede ser la llamada a la acción? Bueno, pues las palabras en este caso del abogado fueron algo así como actúen como detectives de CSI, analicen las pruebas y las pistas que conducen a que la culpabilidad es de la farmacéutica. Historia en cinco pasos con el que vamos a comenzar nuestra presentación. Vamos a ver otro ejemplo. Una acción comercial, o sea, una venta. Imagínate que tenemos una consultora de reducción de costes y estamos ofreciendo nuestros servicios a un, los directivos de una empresa. ¿Cuál es el propósito? Persuadirles de que nos contraten. ¿Quién es la audiencia? Los directivos de la empresa. Contexto. Los beneficios están cayendo en todo el sector, en general, ¿cómo está el mundo ahora? En el mundo de la reducción de costes, de las consultoras de reducción de costes, los beneficios están cayendo, hay muchos gastos, hay que reducirlos. ¿Cuál es el papel de la audiencia? Bueno, esa empresa no sabe cómo reducir sus costes o no tiene mecanismos para lograrlo. ¿Cuál es el punto de partida? Pues no saben hacerlo. ¿Cuál es el punto de destino? Vamos a reducir los costes un 35%, lo tenemos clarísimo, ahí es donde queremos llegar. ¿Y cuál puede ser una llamada a la acción? Contrata nuestros servicios y juntos lo conseguiremos. Otro ejemplo. Este es más cercano, un propósito diferente. Estamos en una empresa reunidos con nuestros compañeros de trabajo para hablar de un proyecto que estamos desarrollando, que está a la mitad y que hay ciertos problemas y que tenemos que solucionarlos y tomar decisiones para llegar a buen puerto, para terminarle con éxito. ¿Cuál es el propósito de esa presentación? Tomar decisiones. ¿Cuál es la audiencia? Nuestros compañeros de trabajo. Contexto: Estamos en medio de un proyecto que está en marcha. Está a la mitad de su ejecución. ¿Cuál es el papel de la audiencia? ¿Pintan algo esas personas en ese proyecto? Por supuesto, están trabajando en él. Están trabajando duro para terminar el proyecto. ¿Cuál es el punto de partida? Hay problemas, hay obstáculos. ¿Dónde queremos llegar? Solucionar esos obstáculos. ¿Cuál puede ser la llamada a la acción? Discutamos estos problemas busquemos soluciones y tomemos decisiones para solucionar esos problemas. Y un último ejemplo podría ser el siguiente. Imagínate una clase de universidad sobre presentaciones eficaces. ¿Cuál es el propósito? Enseñar. ¿Quién es la audiencia? Los estudiantes. Vamos con nuestra historia. Paso primero, el contexto. Los profesionales del siglo XXI se enfrentan a importantes retos de comunicación en la empresa. Es verdad. ¿Pero qué pintan los estudiantes en todo ello? ¿Qué me estás contando a mí de profesionales del siglo XXI de retos de comunicación? Ah amigo, es que cuando te gradúes y empieces a trabajar te va a tocar hacer presentaciones, te va a tocar comunicarte. A lo mejor llevas tres días trabajando y te mandan a la oficina de Suiza a hacer una presentación en francés ante 500 personas. Estamos metiendo un poco de miedo. Pero es el papel de la audiencia, se van a enfrentar a esas presentaciones. ¿Cuál es el punto de partida? Para muchos es antes me muero que hablar en público. ¿Dónde queremos llegar? A que sepan hacer una presentación eficaz con confianza y seguridad. ¿Cuál puede ser la llamada a la acción? Presta atención porque te voy a hablar de técnicas que te ayudarán a comunicarte mejor, a hacer presentaciones más eficaces. Fíjate que incluso cuando el propósito es informar puedes decir, pero ¿cuál es la historia? Si yo voy a contar ahí unas cosas hay una historia, siempre nos queda un recurso que de alguna forma es meter un poco de miedo, decir, presta atención porque esto que te voy a contar te va a servir para más adelante pero siempre hay una historia bueno pues vamos ya directamente con el método BBP que consiste primero, paso primero, en rellenar una plantilla, esta plantilla está en los libros de Cliff Atkinson, en su página web y en el curso tenemos una traducción es un documento de texto con unas casillas Primero, el título y el autor de la presentación. Por pues lo escribimos. Estamos planificando la presentación, pues ya pensamos el título que le vamos a dar. Luego viene la historia que acabamos de, de comentar. La historia en cinco pasos. Tenemos cinco casillas para contar. El contexto, el papel de la audiencia, el punto A, el punto B y la llamada a la acción. Toda esta parte inicial, que es una historia, en el fondo, apela a las emociones vamos a intentar convencerles de que esa presentación es para ellos y de que les va a valer para algo y decirles lo que les vamos a pedir bueno pues lo rellenamos pensamos esa historia y escribimos las frases en los diferentes casillas a continuación viene la parte central y más grande de la plantilla que es el desarrollo de la presentación en este caso Cliff Atkinson nos dice que debemos apelar a la razón a los datos a los argumentos lógicos a los expertos para dar credibilidad, para convencerles. Bueno, pero una idea muy interesante que aporta es que dividamos todo este núcleo de la presentación, todos estos datos, toda esta información en tres, tres partes que son los puntos clave, la explicación de los puntos clave y los detalles de la explicación de los puntos clave. Es decir, que pensemos la presentación con tres niveles de detalle. Luego te voy a contar por qué esto es muy interesante bueno pues ahora nuestro trabajo es rellenar puntos clave a ver cuáles pueden ser los puntos clave de una clase de universidad sobre presentaciones eficaces primero la importancia de planificar punto clave segundo punto clave cómo diseñar diapositivas tercero cómo prepararse para la presentación etcétera tienen que ser unos pocos puntos clave y luego vamos con la explicación cómo podemos desgranar desglosar cada uno de estos puntos clave y escribimos frases de lo que vamos a contar en esa presentación. Puntos clave, explicación, detalles. Y llegamos a la última parte de la plantilla, que es la resolución, el acto tercero. La resolución, terminar. ¿Cómo acabamos? Muy fácil. Resumen de lo que hemos contado y repetir la llamada a la acción. Resumen de lo que hemos contado, repetir la llamada a la acción. Esto es un método tipo receta, le seguimos al pie de la letra sin pensar mucho. Ya hemos hecho el primer paso, tenemos la plantilla rellena. ¿Qué hacemos a continuación con esa hoja de papel? Bueno, pues muy fácil, vamos a empezar a crear las diapositivas. Cada casilla de la plantilla lo vamos a convertir en el título de una diapositiva. Una casilla, una diapositiva. Copiamos literalmente el título, lo que pone en esa casilla. Pero claro, hay que hacerlo con frases completas, no vale palabras sueltas, esquemáticas, ni tampoco discursos enormes de muchos párrafos. Tienen que ser frases que digan ese punto clave, ese detalle, esa explicación, esa llamada a la acción, ese contexto. Cada casilla es el título de una diapositiva. ¿Pero qué ocurre? Que no hemos creado unas diapositivas que sean una ayuda visual. Lo que tenemos es texto, texto y texto. Esto tenemos que completarlo en este paso tercero añadiendo una imagen. Como estamos planificando la presentación, de momento basta con hacer un bosquejo. Lo podemos hacer en un papel a mano, en un POSIC, o podemos dibujar si tenemos un tablet o con el ratón del ordenador, decir, bueno, yo creo que en esta diapositiva viene bien la imagen de una lupa. Porque estoy, estoy hablando o quiero hablar de buscar pistas o una imagen de un detective y hacemos un bosquejo. Con lo cual lo que conseguimos al final es tener un guión gráfico, un storyboard, un guión gráfico los mismos que usan en Hollywood para planificar las películas. Tenemos el texto de cada diapositiva y una idea esquemática, un bosquejo de la imagen que queremos poner ahí. Y ya solo nos queda un paso, que es hacer las diapositivas definitivas. Ponemos el título en bonito y buscamos una imagen, una fotografía de calidad para ilustrar ese concepto. Así es el método BBP. Se puede hablar de más detalles, más ideas, pero básicamente esto es lo que tenemos que hacer. Este método aporta muchas ventajas. La primera es que considera e involucra a la audiencia desde el principio. Hemos empezado con una historia que involucra a la audiencia. ¿Qué pinta la audiencia en todo esto? O sea, hemos empezado solucionándoles un problema, con lo cual nos van a seguir escuchando, les vamos a enganchar. Un aspecto muy importante es que separa lo esencial de lo accesorio. Esencial y fundamental de lo menos importante. ¿Por qué? Porque hemos pensado los puntos clave y hemos dejado aparte, en otra columna, los detalles. Tiene una estructura muy efectiva. Empezamos con una historia que involucra a la audiencia. Luego contamos lo que tenemos que contar recurriendo a los datos, a la razón. Y luego terminamos resumiendo y recordando la llamada a la acción. Es una estructura que alguien ya ha pensado que es muy efectiva. No tenemos que darle más vueltas. Y por último, una ventaja muy importante en muchas presentaciones es que es elástica. Es como un muelle. Porque imagínate que esta presentación la tienes que hacer más de una vez unas veces solo tienes 10 minutos y en otras ocasiones tienes 2 horas o empiezas a hablar y te das cuenta que te queda menos tiempo del previsto bueno pues por haberla planificado así tienes claramente diferenciada las diapositivas que son puntos clave de las diapositivas que son detalles si no tienes tiempo quita los detalles y esas diapositivas te las vas saltando y te quedas con los puntos clave con la explicación es una presentación elástica como un acordeón se puede estirar y encoger para hacerla más larga con muchos detalles o más corta pero yendo a los puntos importantes por lo tanto es un método de planificación muy interesante en el material del curso tienes plantillas bbp rellenadas para algunas presentaciones de ejemplo como esta que se refiere a una presentación de un proyecto en una empresa para que veas tengas ideas de cómo se puede rellenar no lo voy a ver en detalle voy a finalizar ya con una frase de Gonzalo Álvarez Marañón, que ha dicho que el éxito de una presentación no es fruto del azar ni de las dotes naturales del que presenta, sino de la planificación y del trabajo duro. En ese enlace en YouTube puedes ver una entrevista que le han hecho no hace mucho tiempo a Gonzalo Álvarez, en el que precisamente dice lo importante que es planificar y da ideas de cómo hacerlo. Te recomiendo, si tienes tiempo, que le eches un vistazo.